Chongo Amiguas y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Muerte Aunque en realidad Amiguas no se trata de tan solo un episodio más Y sí Y no Amiguas porque con este episodio cumplimos un año De hacer esta mamada a la que nombramos el... El No Show de Muerte Y de antemano le queremos dar las gracias a todos ustedes Que ven el No Show, que lo comparten que le dan like, que lo comentan, aunque sean comentarios feos. Y la neta, ha sido un año súper chingón para nosotros en los que hemos intentado informarlos de la forma más objetiva posible, pero sobre todo sin tapujos, sin estreñimientos, sin aguantarnos nada. Y les voy a hacer una confesión, amigas. La neta, al principio del no-show como que me daba muchísimo culito salir enfrente de una cámara a decir mis pendejadas y que tanta gente lo pudiera ver... Y algún día decir así una ultra pendejada por la que te puedan supercriticar, como la mar. Sí, vio en el video donde dijo que los pobres no deberían reproducirse. No, mami. Sí, no. Calva, es neta, güey. Pobres no deberían tener hijos. Y si los pobres se dejaran de reproducir, acabaríamos con la pobreza. Pero después veo a gente como el pendejo, porque no le podemos decir de otra manera, de Esteban Arce, conductor del Matutino Express, que es un homófobo intolerante de mierda, atreverse a dar una conferencia sobre libertad de expresión en una universidad de San Luis Potosí y súper cagarla. Porque la super cagó, llegó a de intolerante de mierda, los alumnos le hicieron preguntas, le hicieron quedar súper mal Todo el mundo se lo tragó el lunes entero porque eso se merece el pendejo Y después de ver cosas como esa, pues ya como que se me quita el miedo y pues vamos a darle Porque la semana pasada, como sabrán, pasaron un chingo de cosas súper cabronas Empezando por el terremoto del pasado 7 de septiembre, que ha sido el más fuerte que se ha vivido en nuestro país desde hace casi un siglo hasta el momento el número de muertos asciende hasta 90 Y a pesar de que el epicentro fue en Chiapas En donde más personas murieron Y la zona más afectada fue Oaxaca Con 71 muertos y muchísimos daños materiales Se reportaron otros 15 muertos en Chiapas Y 4 en Tabasco Y desde el No Show los queremos invitar Fuertemente, duro A que se pongan a buscar el centro de acopio más cercano que tengan Y vayan a echarle la mano a nuestros hermanos Que desafortunadamente se encuentran en una situación bastante grave es el mes patrio, amiguas, por favor busquen los centros de acopio No podemos poner la lista ni los números, no, no sé dónde chingados nos estáis viendo Pero echen la mano Pero para no estar tan tristes esta semana vamos a hacer entrega del premio Hasta para valer verga, vales verga Nuestro primer nominado es su presidente Peña nice Y su video sobre el temblor que solamente él sintió Porque está bien. Sí, yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió Muy poco no, sintió, no, hace... La segunda nominada es Anaí Y su pendejo video donde sale súper desarreglada Supuestamente creo que su concepto de desarreglo y el mío son muy distintos Aquí estoy Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente Y yo sé que ustedes quieren que cante Y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo... Eh, y estando cerca de ustedes Pero de verdad eso ahorita No importa Y pues íbamos a nominar a Calva por salir corriendo a la calle Con su pijama del PRI durante el temblor Pero la neta es que esta vez ahí. Yo creo que se va a ganar el premio Porque si sí estuvo cabrón lo que hizo Aquí estoy Muy despeinada Muy mal arreglada Pero eso ahorita no importa No me importa Lo importante es ser rebelde Digo, lo importante ahorita es hacer campaña y aprovechar que ya me trajeron a este desmadre. Yo sé que a ustedes les gustaría verme con mis mini pandas y el escotazo en mis conciertos, pegándole duro al playback, pero eso ahorita no importa. Lo importante es que después voten por mi esposito cuando le toque algo. Por favor. Y pues, amigas, ¿qué les puedo decir? Es normal que haya gente que se quiera colgar la medallita por ayudar y sobre todo gente que está dentro de la política... Pero pues la neta es que poco o nada nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es la cantidad de huracanes en el Caribe. Entre Katia, Irma y José, pues la cosa está como cabrona. Y sobre todo nos sorprende la potencia del huracán Irma que estuvo a punto de ser catalogado como un inédito categoría 6. Antigua y Barbuda acabó hecho tristas. Güey. El 96% de la infraestructura... Pff, además de que ha cobrado la vida de 30 personas en el Caribe hasta ahora. Tan solo en Estados Unidos se estima que los daños por el paso de Harvey e Irma pueden llegar a ascender hasta los 290 mil millones de dólares, lo que representa el 1.5% de su PIB. Está wey, güey. Y por supuesto que no nos da nada de gusto. Hay millones de personas afectadas por esto. También luego te enteras de que 21 mil pendejos en Florida se pusieron de acuerdo para dispararle al huracán, como que da un poquito de risa Y también ves este tipo de videos Y llegan sentimientos encontrados Por lo menos para mí of warming, where is we need some Y pues ahí está tu puto calentamiento global Pendejo Trump eso, esos huracanes, eso eso no es normal, no debería de estar pasando Es porque el agua del océano está muy caliente, esto baja la temperatura del océano Tienes un desmadre que no entenderías porque eres un imbécil Y de nuevo les vamos a platicar en chinga Es el movimiento más chapa que he hecho hasta ahora Para sorpresa de absolutamente nadie, el político cambia capas Más famoso de México, Ricardo Monreal, acaba de anunciar que su ciclo con Morena está terminando Mi momento con ustedes ha llegado Ay, mi Ana. Y según Monreal, su ciclo con Morena está por concluir porque lo trataban muy feo Y fueron injustos al no dejarlo ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México Es por eso que va a buscar con quién chingada madre lanzarse, seguramente A ver a qué partido se va ahora, o regresa. Y como se los habíamos dicho, esto es algo que no sorprenda a nadie Porque Monreal ha estado en cinco partidos políticos, incluyendo el PRI, el PRD, PT... Movimiento Ciudadano, Morena Lo único que nos queda claro es que este cabrón es un gran, gran ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! Y en temas de carácter más internacional El jueves el presidente de México, mejor conocido como Enrique Beñanais Del que ya habíamos hablado en este episodio Declaró como persona non grata al embajador de Corea del Norte Y le dieron un plazo de 72 horas para dejar el país Cosa que no pudo hacer por el huracán Irma, pero creo que el martes ya se fue. El declararlo persona non gratis la respuesta de México a las pruebas nucleares que ha estado haciendo Corea del Norte que violan los derechos de la ONU sobre prácticas y mamadas nucleares y bla, bla, bla. Y pues básicamente es para consolidar nuestra pinche amistad con Estados Unidos, yo creo. Y al parecer el desmadrito con Corea del Norte solamente va en ascenso Ya que el régimen de Kim Jong-un amenazó con hacer sentir a Estados Unidos La peor de las desgracias y el peor de los dolores que han sentido en su historia Si es que la ONU aprobaba las medidas en su contra que habían propuesto Y a las pocas horas la ONU aprobó las medidas que había propuesto Estados Unidos en contra de ellos Así que si este cabrón tiene palabra, para este momento debe haber algún misil Yendo hacia Estados Unidos, cosa que obviamente esperemos que no esté pasando, pero oh, ¡oh verga! Las medidas contra Corea del Norte incluyen limitar su importación de petróleo y limitar su exportación de textiles, que es como lo más fuerte que tienen en el país. O sea que sí, se los están pasando a chingar para que le bajen de huevos a su desmadre. La recomendación de esta semana, amiguas, otra vez, es que se cuiden mucho, por favor, cuídense mucho. Tal vez ya se enteraron de la chava en Puebla que desapareció después de tomar un Cabify o Cabafy o como se pinches diga. A la hermana de un amigo la asaltaron la semana pasada después de tomar un Uber. Si piden un Uber o un Cabify o un taxi, háganlo con mucho cuidado, fíjense en las placas, mándenle mensaje a alguien de con quién se está yendo. Es de hueva tener que tomar este tipo de medidas de seguridad Pero háganlo, háganlo y cuídense mucho Y eso es todo por esta ocasión, guau Esperemos que le den like, compartir Que, que, que nos manden millones de besuaves en la boca Como yo se los estoy mandando a ustedes en este mismísimo momento Cumplimos un año de hacer el no-show Cosa que, la verdad, me sorprende un chingo y pues, los queremos, tontiquas. Sabemos que es 15 de septiembre, pero los vamos a dejar con este baile japonés. Ay, joder.